Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, queridos, y hoy tenemos eh, les traigo, les traigo lo que es el camino a Berlín, chicos. El camino a Berlín que comenzó en el día de ayer, amigos, comenzó ayer. Bueno, entonces, como esto comenzó ayer, se los traigo directamente hoy mismo para que puedan estar un poquito más al tanto para aquellos que no sepan y de qué va de qué va este evento, entonces. Les voy a hacer un resumen muy muy sencillo Básicamente es un evento en el cual vos tenés que ir conquistando diferentes zonas Y eh, derrotando a diferentes aliados que están manejados por la IA Es decir, son bots Pero, ¿Cuál es la diferencia entre otros eventos? Les digo porque ya estuve jugándolo Y, eh, que digamos, otros eventos en los cuales fueron manejados eh, los rivales por bots o por la IA bueno, que antes la IA era bastante, bastante tosca, bastante, bastante tonta, por decirlo así. Entonces, el evento se hacía demasiado bodrio, demasiado tonto, demasiado fácil, demasiado repetitivo. Si bien este, este evento, el camino, el arduo camino a Berlín, también está manejado por bots, los rivales. La verdad es que se nota que han mejorado bastante. Han, hay, han, por lo menos yo creo que como que tienen más experiencia eh, los desarrolladores, obviamente no los bots. Los desarrolladores en el hecho de ponernos o enfrentarnos a rivales manejados por el CPU. Se nota porque incluso a veces como que los bots te vienen a buscar a vos. O como que se enojan con uno y te vienen a buscar y no les importa. Reacciones que tiene un ser humano a veces. Porque tipo, pasa mucho que uno te pega dos, tres tiros y vos decís. ¿Dónde está? ¿Para qué lo voy a buscar? Y bueno, a veces tienen eso los bots. Eh, pero la verdad que está bastante entretenido Yo creo que la parte crucial de este juego De este modo, mejor dicho Está en que podés jugarlo con amigos Y eso lo hace muy muy divertido eh, El hecho de poder jugar en 5 Digamos, eh, entre 5 Un pelotón está buenísimo Es re divertido Y, y se hace muy muy muy llevadero eh, La verdad que no siempre se puede ganar Incluso con, con buenos jugadores Se hace a veces complicado Llegar a, a ganar el evento son cinco etapas en las cuales tenés que ir eh, atacando, defendiendo, atacando, defendiendo, rompiendo líneas y matando a los boss enemigos, a los jefes. Eso básicamente es de lo que consta el evento. Pero bueno, como recomendación, está bueno el evento, la verdad que me, a mí me divirtió bastante. Me divertí más cuando lo jugué con amigos, cuando estaba medio solo, que no conocía a nadie, como que medio que me emboleé un poquito... Pero si lo jugás con amigos se hace divertido Porque les dice eh, vení, ayúdame, hijo de mil Que estoy solo y me están matando Este es un evento que tenés que jugarlo Con amigos y encima eh, Creo que tenés que jugarlo En equipo también, incluso te digo Porque te va a pasar muchas veces Que por más que seas el mejor jugador del mundo o Por más que seas Quickie Baby Bueno, no es que Quickie Baby sea el mejor del mundo Quickie Baby Pero bueno, lo uso como ejemplo Ustedes me entienden eh, Por lo menos es uno de los más conocidos entonces digo, por más que seas un gran jugador, un super unicum, te van a venir oleadas y oleadas y oleadas de enemigos Y se te va a hacer muy muy difícil tratar de derrotarlos a todos Por más que te lleves a 14, te van a venir 14 más y no vas a poder Obviamente porque te van sacando vida de a pocos Y a veces el aimbot que tienen, los bots eh, o la IA se te complica porque te, te las clavan decís, ¿Cómo puede ser? Boludo? Pasó por un cosito así y te la pone y bueno, es así pero bueno, en resumen está, está bueno. Vamos a meternos más de lleno en lo que tiene que ver con el evento en sí. Mm. Comenzó, está retapado esto, es un asco. O sea, está bueno, pero está retapada la, la bombilla de mi mate. Camino a Berlín, domingo 3 de mayo. Comenzó ayer, por eso se los traigo hoy relativamente temprano. Para mí es temprano, por eso tengo esta cara de dormido. Mm. Y finaliza el domingo 17 de mayo, chicos. A ver, vamos a meternos de lleno en el evento en sí. Mecánicas principales, las batallas se llevarán a cabo en equipos de 5, en 4 mapas rediseñados especialmente para este modo, incluyendo el nuevo y especial mapa Berlín. Podrán unirse a una de 5 unidades, 3 unidades de tanques soviéticos, 1 unidad de tanques estadounidenses y 1 unidad de tanques británicos. Cada unidad estará compuesta por 3 vehículos de niveles intermedios del mismo tipo. La punta de lanza alada. Los matabestias, los matapollos, los férreos, primer batallón de tanques y el 48 de ruptura. Cada unidad tiene símbolos, impulsos de combate y tres vehículos únicos que se podrán desbloquear, desbloquear gradualmente. Elijan su unidad y hagan clic en batalla para comenzar a jugar. Podrán jugar con aliados aleatorios o en pelotones de hasta 5 jugadores, chicos. Eso es lo que yo les decía que lo hace divertido. Bueno, después tenemos... Eh... En vez de rechazar los ataques de enemigos controlados por la IA, ahora tendrán que lanzarse al ataque y realizar maniobras ofensivas rápidas para conquistar zonas especiales del territorio enemigo. Cada 5 batallas eh, tenés 5 objetivos secuenciales o misiones de eh, batalla, chicos. Después, capturar la zona A. Defiendan la zona A. Acá tenéis las etapas. Eh, capturar la zona B. Defender la zona B y atravesar las defensas enemigas. Y 5. Destruir a los poderosos comandantes o los boss que yo les había dicho durante esta misión de batalla final. Se encontrarán con otros enemigos con los que podrán luchar, pero el objetivo será derrotar a los comandantes, cueste lo que cueste. Los comandantes tienen como un diamante arriba, te vas a dar cuenta. Tienen como una diana... Bueno, ahí está, ¿ves? Ahí está perfectamente. Vehículo de mando enemigo. Son más peligrosos y fuertes. Para destruirlos será necesario que todos los miembros del equipo trabajen a la par. Para abordar a estos enemigos con éxito. Atácalos desde los flancos y usa impulsos de combate. Es muy importante que... O sea, uno solo es muy difícil que lo derrote. Ya te lo digo porque te baja un... Casi, no te digo un 50%, pero un 40% de la vida de un solo tiro... O sea que en dos tiros, ya si venís un poquito tocado, ya te mata. Y tiene 1.900 de vida. Vos como mucho le sacás 200. Dos y pico, 220. O sea, tenés que meterle todas y vos no recibir ninguna. Y el chabón tiene un aimbot que no lo... Es... es casi imposible que un solo chabón lo derrote. Pero bueno, puede pasar. Luego de analizar los comentarios de todos los jugadores en relación al último frente. Hemos mejorado los modelos enemigos controlados por la IA. Y eso se nota chicos, es verdad. Este año el modo contará con adversarios más peligrosos e inteligentes. O sea, se nota mucho eh, el manejo de, de lo que son los bots. Porque son un poquito más pillos, son un poquito más vivos que es lo que les decía hace un rato. Y a veces obviamente yo creo también como que se dan un permiso los programadores y se ponen medio de costado de los Panthers como para que les hagan un poquito de daño para que tal vez los jugadores no tan experimentados eh, puedan hacer un poquito más de daño pero si no, cuando se plantan bien y tienen ganas de jugar bien se hace difícil porque te las clavan todas y, y a veces tratan de cubrir los bajos o sea, se hace divertido realmente porque están bien, están bien yo creo que queda un poquito más de margen todavía para poder jugarlo un poquito más difícil, para que esté normal, pero bueno, depende del nivel de cada uno, por supuesto. Al comienzo de cada, de cada partida sus vehículos tendrán tres, puntos de... Tendrán tres turnos perdón, de juego o reapariciones. Cuando destruyan a sus vehículos, los jugadores podrán reaparecer solo si les quedan reapariciones. Pueden ganar hasta dos reapariciones adicionales completando misiones de batalla. Si destruyen a sus vehículos pero sus aliados lograron rechazar los ataques enemigos y defendieron la zona obtendrán las reapariciones adicionales chicos. Por eso incluso si han perdido las tres reapariciones quédense en batalla. Eso es importante, quédense, no es que si los mataron aprietan Alt F4 y se van. Quédense, quédense porque pueden reaparecer nuevamente. De hecho me ha pasado. Sistema de progreso y órdenes Atacar. El nivel de sus unidades aumentará de 1 a 3. O sea, los tanques que tienen, yo se los resumo. Los tanques que tienen, depende el que hayan elegido. Ya sea el IS, el... Tenés el CASA que tenés el SU-85. Tenés el T-34-85. Tenés el IS. Tenés el... El Sherman. Y tenés un Churchill. Depende el que vayas sacando va a ir subiendo de nivel O sea, con eso arrancas en nivel 1 Después pasas al IS-2 Después pasas al IS-2B, por ejemplo Después del SU-85 pasas a la SU-100 Y después la su 122 O sea, así cada nivel va mejorando eh, Esto es en base a dos cosas Experiencia de unidad y puntos de victoria Experiencia de unidad para potenciar el nivel de su unidad Y puntos de victoria para obtener recompensas, chicos Mientras mayor sea el nivel de su unidad, más puntos de progreso obtendrán en batallas. Etapa 1. 5 eh, fichas por 3. Después te dan folletos de entrenamiento de Rusia. Descuento en la compra del IS-2 25%. O sea, el, el, en la etapa 4 ya te digo que obtenés un IS-2. O sea, no está nada mal. Eh, el IS-2-S. Etapa 2. 5 fichas por 3 te dan 5 folletos de entrenamiento de Reino Unido y te dan un 50% en la compra del de IS-2. Etapa 3 te dan 5 folletos de entrenamiento de Estados Unidos y te dan un 75% de descuento en la compra del IS-2. Etapa 4, manual universal te dan el IS-2 más un espacio de garaje. Y etapa 5 te dan una ventilación de recompensa y una medalla por completar todas las etapas de la operación. Lo cual no está nada, nada mal, chicos. Bueno, después dice... ¿Quieren acelerar su progreso y ganar más puntos de progreso para conseguir las recompensas más rápidos? Más rápido. Usen órdenes a atacar. Impulsos especiales que multiplican la experiencia de unidad y los puntos de victoria que obtienen en la batalla. Hay tres tipos especiales de órdenes a atacar. Y cada una de ellas tiene un coeficiente de multiplicación distinto. Por 5, por 10 y por 15. Son básicamente como el por 5 de... de... De los fines de semana, a veces que te tiran... Bueno, multiplicas la experiencia por 5, por 10 o por 15. Resumido. Básicamente. Impulsos de combate. Estas son eh, habilidades que vas a obtener eh, apenas, digamos... Saques tu tanque al campo de batalla. Te vas a dar cuenta que abajo vas a tener diferentes habilidades. Depende del tipo de tanque que saques. Tenés o ataque aéreo, o ataque de artillería, o proyectiles especiales. Y otras cositas más. Tenés minas y otras cuestiones. Por ejemplo, el t 34 -85 tiene un catiuya, un lanzacohetes. Inflige daño, destruye módulos e incendia los vehículos que están dentro del área seleccionada. Ese es uno de los mejorcitos. Y después tenés proyectiles incendiarios, también muy bueno. Eh, en caso de perforar el blindaje, o sea, tenés que penetrar, sí o sí, o sea, ¿estás seguro de que penetrás el blindaje? Bueno, ahí sí apretá, bueno en mi caso creo que era la 6, el número 6, y... Dispararé, si lo tenés de lateral así O sabés que se la vas a mocar. Si estás medio dudando, no lo uses Porque vas a perder casi 200 o 300 segundos Que tardás en recargar eso, que no me acuerdo bien cuánto es Pero tardás un montón de tiempo Y perdés la habilidad Que tranquilamente a un Panzer 4 Casi que te lo llevas completo Entre el tiro que le pegas Más el daño por el incendio Te lo llevas casi completo al garaje Primer vehículo T-34-85 de nivel 1 Subís al nivel 2, tenés el 85M Nivel 3, tenés un T-44-85 Estos son los punta de lanza alada Después tenés el segundo equipo, los férreos, IS-1 Después tenés un IS-2 y después un IS-2B Tenés ataque de mortero y tenés un campo minado Ataque de mortero, ataca eh, de mortero, golpea el área seleccionada Y campo minado, que me parece uno de los más malos Planta un campo minado en el área seleccionada eh, los enemigos que pasan por encima de las minas reciben daño y pierden las orugas Los vehículos aliados no pueden activar las minas Los matapollos, Los matabestias, nivel 1 Tenés un 85M, después tenés una SU-100 y después un ISU-122 como les dije Tenés un avión de ataque y unos proyectiles incendiarios Después tenés el equipo del de primer batallón de tanques Que es un M4-2 Sherman Después tenés un Sherman Jumbo y por último el T26E3, el Eagle, chicos, el Eagle de ter 7 si no me equivoco. Tenés ataque aéreo y proyectiles incendiarios. Y por último tenemos el 48 regimiento de ruptura. Que tenés un Churchill 4 primero. Punto 2, tenés un Churchill 7. Y punto 3 tenés al Black Prince Y como habilidad, tenés al ataque de artillería y eh, a todo gas. Que aumenta la aceleración del de vehículo maximicen su eficiencia en la batalla podrán potenciar su progreso y acortar el camino que deberán recorrer para alcanzar las recompensas comprando paquetes especiales en el cliente del juego y bla bla bla, pueden comprarlo con dinero real cosechen las recompensas al completar las 5 etapas de la operación del evento y luego destruir a todos los comandantes podrán ponerle las manos encima la recompensa más valiosa la ventilación de recompensa junto a una medalla especial bueno, acá está el IS-2 shielded que si no mal recuerdo, yo le hice una review a esto, un, una preview mejor dicho, porque estaba este vehículo en el super test, obviamente no había salido, y eh, les voy a estar dejando por acá, por si les interesa, por si ustedes dicen, a ver, vale la pena comerme este evento, hacerlo, si no me gusta o si me gusta lo hago con gusto, pero o sea, está buenísimo, pero... No me gusta mucho el evento, quedo ganando, lo saco, vale la pena Bueno, les voy a estar dejando las tarjetitas por acá o en la descripción seguramente El link del de video que hice con respecto a este tanque Que habrá sido hace, me acuerdo que fue hace bastante, ya hace... Dos meses más o menos, tres meses Por ahí andará Si se quedan sin tiempo para completar el evento Podrán comprar el IS-2 con blindaje espaciado O sea, el IS-2 Shielded, como se llama de forma instantánea, eh, a cambio de oro en el cliente del juego, recibirán un descuento de hasta el 100% por completar de forma secuencial las etapas de la operación del evento y por obtener suficientes puntos de progreso. Además, el descuento personal del IS-2 estará complementado por libros de tripulación y órdenes a Takare. Eh... Depende de las etapas que vayas consiguiendo Es el descuento que vas a ir obteniendo De un 25% de descuento eh, De un 50% de descuento De un 75% O de un 100% de descuento Más un, cuadern un cuadernillo de entrenamiento Univerizable Mapas de Lucharán contra enemigos controlados por la IA En las siguientes 4 zonas Especialmente rediseñadas para el evento Esto también está bueno Que se van a dar cuenta Seguramente yo calculo que si son observadores Van a ver que en ciertos lugares puede que les resulten más familiares que otros. Porque se van a dar cuenta, por ejemplo, eh, hay uno de los mapas que es el objetivo 4 de línea de frente. En el mapa de Normandía, en el mapa de Pastito. Bueno, ahí tienen perfectamente, está totalmente detallado y te das cuenta porque es ese mapa, esa parte del mapa. Eh, y arriba te das cuenta que está el castillo del de objetivo número 3 que hay que defender o atacar, depende del lugar que sea, pero fíjense que está, está bueno eh, los mapas son Kebelburg, Oder, Muro del Oeste y Berlín un nuevo mapa que se presentará en las batallas aleatorias más adelante en principio solo los primeros tres mapas estarán disponibles en el modo Berlín, una zona especial y nueva se desbloqueará el 8 de mayo, todavía falta porque estamos aquí a 5, a 4 entonces eh, falta, falta, falta momento en el que terminó la guerra en Europa eh, el día del BE Como se decía, victoria en Europa Así que de ahí en más El mapa de Berlín estará disponible de forma permanente Otros datos importantes Sobre el mapa de Berlín La probabilidad de que se los empareje para jugar en el nuevo mapa Será el 30% para poder jugar En mapa de Berlín Deberán lanzarse a la batalla en las unidades de nivel 3 O sea, tenés que estar sí o sí en nivel 3 Para poder jugar en Berlín Todos los puntos de victoria que obtengan En el mapa de Berlín se duplicarán Además, en honor al 75% aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa A partir del 8 de mayo a las 22 UTC No sé qué será eso, tengo que fijarme Creo que son dos horas de diferencia, me parece Sus garajes se volve, volverán más festivos eh, Bueno, esto no sé qué Esto también es importante Errores conocidos Camino a Berlín es un modo de juego innovador Que cuenta con varias mecánicas novedosas y ajustes de juego complejos entre los que se incluyen soluciones técnicas nuevas en el World of Tanks. Debido a las mecánicas de juego complejas, surgieron errores durante las últimas etapas de desarrollo del modo. Desafortunadamente no tuvimos tiempo suficiente para solucionar dichos errores antes del lanzamiento. Estamos al tanto de los errores y nuestro equipo de desarrolladores está haciendo todo lo posible para resolverlos. La siguiente es una lista de errores que se pueden encontrar en este modo Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que puedan ocasionar y agradecemos su comprensión Jugadores que tengan CPU, tarjetas gráficas con bajas especificaciones pueden experimentar algunos problemas técnicos, visuales y errores de estabilidad en, el, eh, en este modo Esto yo lo sentí y se lo dije a los chicos que estuve jugando ayer con Gianluca y con Kuche Estuve jugando un rato con ellos, la pasé muy bien, me divertí un montonazo Dicho sea de paso, hago un paréntesis Voy a estar jugando con ustedes en directo, así que estén atentos chicos Porque vamos a estar jugando en directo Lo que sí les voy a pedir es que tengan Discord a mano Me gustaría que, eh, poder charlar con ustedes, interactuar con alguno de ustedes Por lo menos, aunque sea dos, tres por pelotón Me gustaría poder ir charlando, conocerlos, que la gente los conozca y demás eh, Porque a veces son muy conocidos de escribir en todos mis, direct en todos mis directos En todos mis videos también pero a veces también está bueno, eh, así, conocernos un poco más eh, face to face eh, El Discord incluso se lo pueden bajar, es una aplicación que se la pueden bajar para el Celu No hace falta que la tengan en la compu, porque tal vez la compu no les da, no sé qué Te la bajas en el Celu, directamente usás los auriculares que usás cuando vas en el colectivo, en el carro, en el tren, en el bondi, en el taxi, donde sea Conectas los auriculares, te los pones, como tengo yo en este momento. Hablas por este cosito directamente y tenés abierta la aplicación desde acá. Es muy, muy, muy, muy sencillo, chicos. Cierro paréntesis. Lo que tiene que ver con las bajas eh, especificaciones y que se pueden, digamos, eh, sufrir errores de estabilidad. Me ha pasado. Les recomiendo de última... Yo me pasó cuando tenía los gráficos bastante al mango. Tenía los gráficos al máximo, básicamente. Y que sentía unos bajones de FPS importantes... Eh, les recomiendo que bajen la calidad Si lo tienen muy elevado y, y traten de jugarlo que yo Ya les digo, me pasó Y después se estabiliza Pero es un segundito como que ah, Se laguea mucho todo empieza todo, Como que va medio robótico Medio mini peca de Clash Royale Y después ya <ríe> vuelve a estabilizarse Además pueden encontrarse con errores De desempeño inesperados como pantallas negras No me pasó Problemas en texturas que se ven en color negro Y que el cliente del juego Deje de responder al jugar camino a Berlín. Eso realmente a mí no me pasó. Eh, si el jugador adquiere un paquete especial y sube sus habilidades hasta nivel 3, mientras está en un pelotón, puede suceder en algunos casos que descubra que las unidades siguen en nivel 1 al ingresar en la siguiente batalla. Luego de que el jugador vuelva a conectarse a batalla, por ejemplo, luego de usar la combinación de teclas Alt F4, cuando te tilteás, cuando te calentás, que decís: Andate al monte. Bueno, que Alt F4, eh, uh, o que la computadora no responda, la zona de apuntamiento roja de un ataque de artillería enemigo a veces puede mostrarse de manera incorrecta sobre la superficie del terreno. En raras ocasiones, luego de utilizar algunos potenciadores de combate, la zona de apuntamiento verde puede permanecer sobre la superficie del terreno. Es posible que sucedan varios errores menores en las repeticiones de las batallas. Algunas veces cuando un vehículo está sobre una superficie inclinada, el radio visual del efecto de potenciadores de combate pueden ser ligeramente más grandes que su verdadero radio de aplicación. Es posible que sucedan problemas técnicos menores en la IU del garaje al vender y volver a comprar el IS-2 con blindaje espaciado y es posible que ocurran varios errores menores de localización. Bueno, con respecto a este punto en particular de los errores conocidos, yo lo primero que quiero hacer es aplaudir a Wargaming. Y vos a decir, ¿cómo no estás aplaudiendo que... O sea, tiene errores. Bueno, para. Te explico. Yo les pegué por todos lados. Los maté básicamente a la gente de Wargaming. Cuando no hicieron el evento del de 2000... ¿Cuándo fue? El año pasado. Con Kohuma, o, y Sí, Kojuma creo que había hecho el mapa. Que habían dicho... Nada, Los escenos dijeron que sí, que iba a salir el evento de Halloween. No sé qué, que iba a estar buenísimo. Al final... No hicieron nada, dijeron, pedimos disculpas por eh, no tener tiempo para hacer un evento porque sabemos que tiene errores. Tuvieron un año desde el, haul, desde el Halloween anterior al siguiente para hacerlo. Entonces no me vengas con que no tenés tiempo de desarrollar un modo. Punto uno. Punto dos. Quiero decir esto, entonces, así como los maté aquella vez, también aplaudo que hayan sacado el modo y que digan, bueno chicos, pedimos disculpas, tenemos errores. Pero también lo estamos trabajando. Los errores son estos. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, 5, 6, 7. Son errores. Son errores menores. Que pueden llegar a tener algún tipo de inconveniente en el jugador. Pero son estos. Y estamos trabajando. Estamos laburando para tratar de resolverlos lo antes posible. Pero el evento sale igual. Entonces eso es lo que aplaudo. Que punto 1 se hagan cargo para sacar el evento. Que hayan laburado como perros. Me imagino que han laburado un montón para sacar este evento a tiempo encima con algunos errores sí pero la gente siempre te perdona estos errores los jugadores de bot WoW te perdonan los errores que son normales no si estás jugando un juego y se te no sé tenés errores que son gravísimos ahí sí los matás. pero son tonterías las que pasan dentro de todo no no son cosas muy graves o sea alguien te va a perdonar que la zona la zona donde vas a tirar el ataque de artillería esté un poquito corrida para acá o para acá o no sea la zona exacta es lo mismo ¿no? El, esas cosas se fijan los desarrolladores, nomás. La gente, el jugador promedio no se fija tanto, tanto, tanto en eso. Entonces, eh, por eso digo, me parece que está bien. Aplaudo que hayan sacado el modo y aplaudo que hayan reconocido que tiene errores. Me parece muy bien que se abran ante los jugadores, ante el jugador promedio, que eh, es quien apoya al, al juego en sí. Y que saquen una lista de los errores para que sepas perfectamente que si te pasa está dentro de las especificaciones que pueden llegar a pasar, y que además están trabajando sobre eso para poder resolverlo, a mí sinceramente me gusta, porque quiere decir que trabajaron a destajo para poder sacar el modo y que salga de la mejor manera a veces no se puede lograr son modos eh, en los cuales eh, Wargaming no está muy ducho, porque siempre se dedica más que nada a las aleatorias y le dedica al frontline, y después de vez en cuando hace estos eventos raros cada tanto, no, no, no son muy habituales entonces me parece bien, la verdad que aplaudo así como, repito, así como los maté cuando no sacaron el Halloween el año pasado esta vez sí los aplaudo el camino a Berlín, no sé si lo dije no me acuerdo, pero por las dudas lo repito si es que lo dije, comenzó ayer y finaliza el domingo 17 de mayo chicos, o sea tenemos unos dijimos que es 4 hoy unos 13 días más o menos aprox para poder continuar jugando y sacar el IS-2. Es como una especie de maratón básicamente por etapas. Y a medida que vas avanzando en las diferentes etapas. Vas consiguiendo descuentos en el tanque a conseguir. Bueno amigos, básicamente eso creo que he dicho todo. Espero que dejen un buen pedazo de like en este videito. Eh... Ayer no hice directos porque venía con mucho... Fue una semana bastante, bastante heavy, bastante pesada a nivel de canal. Eh, hubo mucho, muchas cosas. Tal vez ustedes solamente vean los videos y no sepan que atrás de cada video y atrás de la mantención del canal hay un montón de trabajo, un montón de horas dedicadas. Creé el clan, creé el grupo de WhatsApp, hicimos sorteos, estuve en directo todos los días, hice un montón de videos, trato de responder a todos los mensajes de todos en todas las redes sociales que pueda. Y los mensajes privados también que me mandan en el juego. También los respondo. Eh, así que bueno chicos. Por eso. Hay un gran laburo eh, por parte mía y de muchos chicos. tuvimos también ahí con Dense. El tema del, del perfeccionando. va Estuvo él mejor dicho. Perfeccionando el tema de, del mod de la Nando Army. Creé el clan. Que de hecho los invito a que participen. Si tienen ganas de sumarse. No tenés un clan. No sabes dónde ir. No te gusta en el que estás. Te podés venir aquí. Únicos requisitos que pido son básicamente... Dos o tres, podríamos resumirlo en no ser tóxico, no empezar a bardear a nadie, ni escribirle a nadie así en, en batallas. O sea, no toxiquear a la, a la comunidad. Punto uno y punto dos. Creo que es normal pedirles que sean activos en el juego. Si no sos activo, te conectás una vez cada tanto. No vengas porque después te voy a terminar sacando del clan y es al PP. Tengo amigos conocidos que me dijeron, che, Nando, hoy para tu clan. Le dije no no no porque esto no es un aguantadero de amigos es un clan y quiero que el clan vaya creciendo de a poquito eh, entonces si te conectas una vez cada dos meses no es al tope no porque te voy a terminar sacando como te digo entonces no tiene ningún tipo de sentido tienes ganas de sumarte al clan buenísimo tira invitación te voy a aceptar no ser tóxico y ser activo en el wot y en el clan ambas ambas tres eh, eso por otro lado, después, bueno, como les dije Dejen like, suscríbanse al canal, suscríbanse Chicos, cuando lleguemos a los 5000 Suscriptores, Wargami nos va a estar dando Cositas para sortear, además de cositas Que voy a poner yo seguramente, como siempre Hago, y... Y bueno amigos Básicamente eso, estén atentos porque vamos a estar Jugando con suscriptores Este bello modo De lo que es el camino A Berlín porque se puede jugar de a 5, entonces seguramente lo voy a estar jugando con todos ustedes, amiguitos. Descárdense el Discord y métanse que está abajo en la descripción el link de Discord para que se unan a mi comunidad. Somos como 400 personas ya en Discord, así que es un golazo. Bueno amigos, ah, otra cuestión, otra cuestión, otra cuestión. Este evento se puede jugar en SA, no hace falta que se vayan a Central para jugar. Podemos jugarlo en SA, no hay tiempo de espera porque... Juegas contra bots, o sea, tenés que juntar 5 Personas, o sea, 4 bots Más 4 más y se junta al toque, o sea que En horarios normales, ¿no? Si quieres jugar A las 5 de la mañana, calculo que tendrás que esperar Pero en un horario, un horario más o menos normal No hay mucho tiempo de espera, Chicos, sinceramente es así Yo como mucho, creo que en todas las que participé Habré esperado unos 20, 30 Segundos y me tiró batalla Como máximo, o sea Jueguenlo en SA, demostrémosle a Wargaming Que el SA también Funciona que acá también hay gente eh, y queremos sumar a la comunidad. Listo amigos, no los molesto más, no les robo más su tiempo. Gracias, gracias y gracias por hacer cada día más grande este canal. Los quiero mucho, los llevo in the heart, in the corazón. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau.